Gracias, señor. Gracias. Traduzca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo no se puede hacer nada. Se puede hacer nada. Se puede hacer nada. Nos volvemos al centro para ir, irnos y dejarle la ofrenda a la tierra. Los que pueden irse lo pueden hacer y los que no nos pueden acompañar así como están. ¿Sí? Con las dos, los que pueden, con las dos. Mientras, nosotros vamos a, vamos a ofrender aquí. de quedarse que ahí, hay otro camino aquí más oficina no hacia ahí. y se pueden dejar de ¿Sí? sí tiene que ah, pues se lo pueden sí. ¿Sí? ¿Sí puede poner poner en... Ofrezca Todo el que trae ofrecimiento puede ofrecer aquí. Adelante, no no se detenga. Todos los que traigan alguna ofrenda para ofrecerlo lo pueden hacer en este, en espacio. este espacio, por favor. Ya sea una fruta, una semilla, un, una flor. Bienvenido. Pónganle más este copal... Sí, o vez. Vamos a hacer la... abajo. Ah, Sí. Ahí Ahí Sí primero hacia el oriente, y de luego hacia el norte y el sur, le dando vueltas. Ahora lo mismo arriba. Bien, esto, esto es la purificación de, de, del ambiente de nosotros mismos. Nosotros aquí portamos un bastón de mando que nos otorgan los, los hermanos de, de Acazochitlán. Entonces no, no a cualquiera le... Que es una gran responsabilidad que cargamos aquí con el hermano de llevar a cabo estas estos, este, estos ceremonias. Que no son, vuelvo a repetir, no es exhibición. Es un gran compromiso. Por esto a la vez es, también organizamos las, las fiestas del maíz. Ahí vamos a tener otra mesa que igual no es de exhibición, es totalmente espiritual. Pero aquí es el lugar indicado donde tenemos que hacer esto. Ya que esto ya se viene durante otro se ha retomado esto, a, respaldado en la, en la investigación. No, no nada más porque se nos ocurran las cosas. Muy bien. Pues nada más nos queda decirles, muchísimas gracias por habernos acompañado a este acto tan significativo. Y esperamos que su estancia en este lugar, a invitación de los organizadores, va a haber este, alguna exhibición allá en la falda del cerro, al pie del cerro. Entonces, ojalá que nos, nos acompañe y agradecemos infinitamente cada uno de ustedes de su presencia. Por este momento hemos terminado esta ceremonia ritual de este hermoso Cerro del Chichuco. Muchísimas gracias. Sí. Es el Cerro, cerro Sagrado. ¿eh? ¿Eh? Ah, sí, sí, allá, allá. Sí, miren, allá abajo este, va a haber conferencias. Nos acompaña el arqueólogo Pedro Cardoso Reyes, el arqueólogo... Este, el arqueólogo Eduardo Ambrosio Lima que es el que viene al frente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que están haciendo las exploraciones en la falda del Jicuco nos sea, acompaña este su conferencia Hugo Sánchez con mitos y leyendas del Jicuco de tenemos por ahí unas danzas, la danza del Isle que viene a compartir con nosotros los compañeros de, de Xniquilpan y la danza de la muerte, muerte y renacimiento del maíz los esperamos ahí abajo y al último lo que yo les nombro, la cereza del pastel, el comer, el comunicarse, el convivir, se retoma la verdadera comunidad. No nos importa de dónde vengan. Para nosotros los indígenas no tenemos límites territoriales. Todo es nuestro. Los abajo los esperamos para compartir, para comulgar, para, con, para convivir un ratito el pan y la sal. De... Va a haber algo ahí. Bienvenido, bienvenido. Este es un espacio no, no, no, no, universal, ya que la cosmovisión es universal, no es precisamente. Esto. Es de todos los, de todos. bienvenidos, este, este hermano. Todos, todos, todos son bienvenidos sin distinción de nadie ni de ellos. Eso es totalmente espiritual. Y bajamos, bajamos con mucho respeto. Ya la última recomendación, que vayamos juntando a cada uno de nosotros nuestra basurita. Queremos ser respetuosos de no. Limpiemos el lugar. lugar. Ahorita ya se limpió aquí con esto, pero nuestra basurita, sí, de favor todos. ¿eh?